Generación de cristal. Soy la generación de cristal. No te enfades, mañana no voy a empezar. No me grites, hay tiempo de estudiar. No son excusas. Esta es la realidad, no es mi culpa. Es que la sociedad aunque es cierto, es mi culpa procrastinar, estar todo el ¡Gracias!